recientemente creada por la voluntad política que tuvo el presidente Mario Cafiero con su directorio, también por las luchas de los, del feminismo y por, la, por el compromiso que también tiene nuestro presidente de la nación, Alberto Fernández, de dar una jerarquización a todas las áreas del Estado. Eh, nosotras, eh, desde la visión que tenemos, desde la, desde la coordinación, es un área que va a ser transversal a todo el instituto, que significa que todo lo que es perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, se va a trabajar de manera transversal con todo el instituto. También comentarles eh, las dos acciones que nosotras a ser la matriz de nuestra, de nuestra área, que es la coordinación de equidad, género y derechos humanos, por un lado, vamos a tener en cuenta lo que es la formación y la capacitación en la perspectiva de género, en la prevención de las violencias por diferentes tipos de género, perdón, en la prevención de los diferentes tipos de violencia por razones de género, y también la construcción que nosotros queremos hacer, que va a ser desde abajo hacia arriba. Por eso es muy importante tenerlas aquí presentes a ustedes, escucharlas, Poder dialogar, poder compartir, para poder construir las políticas públicas que nosotros tenemos pensado desde el Instituto hacia la Economía Social y Solidaria. Así que, más que nada, darles la bienvenida y decirles que es muy, de mucha importancia poder tener presentes eh, la mirada de ustedes desde la Economía Social y Solidaria. Así que, más que nada, decirles eso. Bienvenidas y gracias. No sé quién comienza. Hay alguna, perdón, eh, disculpen que interrumpa ¿Hay alguna instancia de presentación de, de las integrantes o cada una debe presentarse a sí misma? No, no sé cómo lo programaron. Sí, eh, pensamos en, en presentarla, pero tal vez quería eh, hablar en este momento Marcela, que es de la Comisión de Pueblos Originarios. Si ¿Sí está Marcela... Ahí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, pido disculpas, tuve un llamado. Bueno, mi nombre es. ¿Se escucha? Mi nombre es Marcela Bordón, eh, soy parte del Consejo Federal, eh, colaboradora con Noemí en el área y celebrando que se haya creado esta nueva área de género y diversidad. Eh, soy afrodescendiente, afroargentina. Y, bueno, nada, estoy encantada de que tengamos esta actividad, eh, porque además de ser afroargentina argentina eh, pertenecer al staff del INAES y la tarea que lleva adelante con cooperativas y mutuales, teniendo en cuenta que la primer mutual en la Argentina es, de 1877, eh, La Protectora, una mutual creada por un afroargentino argentino eh, por Tomás Braulio Platero, y que fue creada los efectos de eh, ayudar a, a afroamericanos eh, a negros esclavos de Estados Unidos para traerlos para acá así que bueno eh, con ese antecedente de, de la inauguración y de los inicios de las mutuales en Argentina que un afro argentino haya sido el fundador bueno es todo un, un orgullo y un antecedente que por ahí no se sabe así que bueno agradezco la participación Besos, saludos. Acá quedamos para escuchar a las hermanas. Eh, bueno, ahí se tomó Saida Marina. Ah, bueno, entonces eh, tendríamos eh, a Saida Shmaruk, vocal del directorio, que nos va, nos va a hablar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se escucha? Estoy con unos auriculares medios que... Sí, sí, no, sí. yo muy cortito quería saludar la actividad, saludarlas a, a todas y a todos los participantes, eh, saludar a Noemí, esta es la primera actividad así pública que hace el área, me parece que da cuenta del de compromiso y la profundidad de trabajo que se plantea el área que Noemí está encabezando, así que, que quería estar acá para acompañarlas, para ser parte, para aprender con ustedes y para ponerme a disposición del trabajo y de cualquier agenda de trabajo que, que se construya en esto. Así que, que soy una espectadora y las, las felicito por la actividad, te felicito Noemí al grupo de trabajo con el que estás haciendo, por el que estás trabajando, porque me parece que una actividad así para empezar es como un fiel reflejo de, del trabajo profundo que se están planteando y comprometido con con esta área nueva que nuestra institución necesitaba y el movimiento también. Así que, que solamente eso. Gracias. Muchas gracias, Zaida. Eh, y bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Lo que les quería contar un poco es, son es sobre las invitadas que tenemos hoy en este conversatorio. Ellas son tres mujeres, eh, Afroargentina de origen caboverdeano, eh, que integra la comisión directiva de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdeana de DOCSUD, esta mutual que existe desde 1932, eh, tiene un papel muy activo en las reivindicaciones eh, por el colectivo afrodescendiente en Argentina. Tenemos la presencia de Miriam Gómez, incansable luchadora contra el racismo y por la inclusión social de la población afroargentina argentina Ella también tiene una gran cantidad de trabajos realizados eh, para visibilizar la influencia en, de la cultura africana en nuestra sociedad. Eh, Miriam fue la primer presidenta de la Unión Cabo Verdeana. También nos acompaña hoy Lena Victoria Gómez Estavi ella es activista antirracista, lucha por los derechos humanos de mujeres y disidencias afroargentinas argentinas de afrodescendientes. Lena es vocal de la comisión directiva de la entidad, junto a Paulina Díaz Ferreira, que también está con nosotras hoy en este conversatorio. Paulina Díaz fue secretaria y prosecretaria de la, de la institución, es autodidacta, feminista, antirracista, eh, y también ha, ha trabajado tra, y trabaja mucho por la valorización de las contribuciones caboverdeanas a, a, la, a la cultura de esta nación. Como disparador, eh, les queríamos preguntar, porque nos gustaría saber desde la coordinación, eh, qué lugar ocupan las mujeres en la Mutual, y cómo se llegó a ese nivel de participación, y con respecto a, a, la génesis, a su génesis personal dentro de la entidad, eh, ¿Qué transformaciones o si sienten que esta experiencia de asumir esos lugares eh, ¿no? en los órganos de gestión, esos lugares por ahí de mayor responsabilidad o jerarquía, las ha transformado subjetivamente? Nos van a contar y seguramente nos van a aportar también eh, sugerencias de los puntos para construir una, una agenda de las mujeres y diversidades afroargentinas en la economía social y solidaria. Eh, le vamos a dar la palabra a Paulina para comenzar. Me había dicho Miriam que era mejor que hable Paulina primero, así que vamos a escucharla. Perdón. Este, en primer lugar, voy a hacer una breve reseña de lo que es nuestra sociedad. La sociedad nuestra se fundó en 1932, ante la imperiosa necesidad que había, ya que en ese momento... Eh, las distintas corrientes inmigratorias que habían llegado, este, en su mayoría hombres, primero venían los varones y después se iban trayendo eh, por último las mujeres, no? Este, eh, volvían de un entierro de un paisano eh, y al reunirse en una de, en una habitación eh, Pensaron en formar una sociedad porque hasta ese momento muchos de los que fallecían eran internados, eran enterrados como NN, por el hecho de que si no tenían este, trabajo y medios económicos como para poder eh, enterrarlos, este, sucedía eso. Y como en esas épocas se daba mucho la, esta enfermedad, la tuberculosis, eh, muchos de ellos, al no tener trabajo, vivían en lugares muy precarios, de mucha humedad, y era así como muchas personas eh, jóvenes iban falleciendo. Eh, mayormente, cuando sucedía esto, los mismos paisanos hacían una colecta entre ellos para poder enterrarlo. Pero en algunas circunstancias, como la mayoría de ellos viajaban, eh, no era posible este, en, en algunos momentos reunir la cantidad de dinero como para eso y era, eso, eh, de esa manera era que eran enterrados como en él. Eh, y ahí surgió la necesidad de armar una sociedad para que cuando esto sucediera eh, tuvieran el amparo necesario, tanto para la enfermedad como para el, para el caso de que falleciera. Eh, bueno, fue así que... Este, se formó esta sociedad y con los fines que ya estábamos diciendo de socorros mutuos eh, prevaleció durante estos ya vamos a cumplir 88 años ahora en, en agosto gracias al empuje de los fundadores y de los que continuaron después todos en, en la misma con la misma meta eh, durante los primeros años fue desarrollándose de esa manera. Eh, al transcurrir el tiempo, cuando ya la gente no necesitó tanto como eh, la, el, la ayuda este, financiera, o eh, siguió siendo algo social, mayormente. Eh, nosotros hacemos una vez por mes, una comida que se llama cachupa, que es la, la comida nuestra típica. Eh, y bueno, con la ayuda de los asociados y los festivales que realizamos, nos eh, sostenemos. Eh, no recibimos este, subsidios porque del Estado ni de, de la comunidad. De, ¿qué podría decirles? Bueno, yo estuve en la sociedad primero como mis inicios fueron desde los 12 años primero este, como comisión de fiesta y comencé con el que después fue el líder acá de del que luchó eh, del partido PAYC que es el partido de liberación para la Independencia de Cabo Verde. El señor Joaquín Dos Santos fue el presidente de esa organización que funcionaba acá en la Argentina y colaboraba con él en, en la parte de las pancartas, en los diseños. O sea que este, comencé así, con él que aparte era presidente de la sociedad nuestra, eh, el amor por todo tanto por el tema de la independencia y me fue inculcando otras cosas eh, y sobre fe, el feminismo. El impulso fue de mi madre, que era una mujer que nació en 1908, este, analfabeta, pero que siempre me inculcó eh, el derecho este, que teníamos que tener las mujeres y, y la independencia eh, femenina. Eh, bueno, durante todos esos años en la sociedad, este, eh, bueno, estuve, ya te digo, como eh, este, en la comisión de fiesta y a partir del año 2000 ya entré pues, eh, a formar parte de la comisión directiva donde me desarrollé como secretaria, después como prosecretaria, y así en distintos cargos, y ahora estoy como vocal. Este... Eh, ¿Qué puedo decir de mi función? Eh, bueno, una de las, de las que más es este, difundir nuestra cultura, es lo que me apag... Me, me, y también... Este, Mi motivo más eh, principal es este, una reivindicación de, de los caboverdianos acá en la Argentina. Porque yo pienso que ellos también han contribuido tanto en la economía de, eh, argentina y este, en la soberanía, porque han trabajado a lo largo de toda la costa atlántica en puestos este, estratégicos para eso, también en la gendarmería en la parte de, la, de las cordilleras, este, y eh, trabajando mayormente como marinos en la Marina de Guerra, eh, principalmente, este, tengo el caso de mi tío que trabajó en, en la Marina de Guerra, estuvo, y que... Eh, estuvo dos años eh, en una isla cercana a la Antártida, que ahora cambió de nombre, así que no les puedo decir cuál es el nombre exacto de esa isla, pero estuvo dos años sobreviviendo ahí en, en la década de, del 30, donde no estaba el rompehielos ni nada de las tecnologías que existen ahora, solamente con un radio y tres personas este, sepultados bajo la nieve. Eh, todas esas historias y el tema de por, por, por qué llegaron ellos aquí a la Argentina que fue lo que yo un día pregunté porque no entendía por qué habían eh, dejado su tierra para venir acá este, y bueno, era todo debido a las hambrunas que se generaban mi abuelo vino en 1908 a partir de una hambruna muy grande eh, mi tío llegó, el que trabajó, estuvo en la Antártida eh, trabajó este, en el año 1921, donde se sucedían distintas sequías de siete años de duración. Entonces, este, eh, eh, al ser colonia, el, el gobierno de Portugal los había dejado librados a su suerte. Y fue así que eh, en la isla donde, de donde eran originarios mi mamá y mi papá, de la isla de Santo Antón, ese, la hambruna generó eh, en una población que era de 23.000 personas eh, 14.000 fallecieron así que eso por ese motivo este, y hay cosas más crudas que no, no las voy a contar porque no, no vienen al caso ¿no? Bah, no quiero expandirme con eso pero este, es por eso que llegamos aquí a la Argentina porque a veces piensan que Vinieron simplemente buscando nuevos horizontes, eh, como lo hacen en la actualidad, muchos que quieren... No, ellos vinieron este, en una inmigración forzada, eh, de un pueblo que también fue sometido, y que sus orígenes también fueron eh, la esclavitud, porque ese, eh, por Cabo Verde pasaba el tráfico de esclavos, este donde seleccionaban a los que iban a llegar a, a vivos América. Entonces, bueno, hacían esa selección, eh, dejando de lado a los ancianos, las mujeres eh, bah, que veían más viejos, o personas que creían ellos que no iban a llegar a soportar todo el viaje hasta llegar a, a las Américas. Eh, así que... La población nuestra se formó, eh, porque Cabo Verde no era habitada, la población nuestra se formó este, con los, parte de los esclavistas, eh, piratas, ahí estaba, tenía su guarida John Drake, y bueno, prisos franceses y un poco de colonos portugueses, y, y la mayoría eh, africanos que también fueron eh, los esclavizados. Este, bueno, de esa manera llegaron acá y por eso también, que ya les conté, se formó nuestra sociedad que originalmente estuvo en la boca, funcionaba en la boca. Después llegaron a Docsud, eh, cuando un señor, este, porque siempre funcionó en la boca, pero en distintas casas de los mismos paisanos. Eh, y uno de ellos, que era capitán, eh, donó... Este, el dinero, prestó primero el dinero para eh, que nos llegáramos hasta Doxud y al llegar a Doxud este, después dijo que si la sociedad permanecía viva, que no le devolvieran el dinero, si alguna vez se disolviera, que se lo dieran a sus este, herederos cosa que ha venido también la hija de ese señor que todavía está viva, ya tiene ochenta y pico de años largos, ha venido también el nieto y bueno, y nuestra sociedad también sirve en estos momentos de que, eh, con la, cómo se llama, con las nuevas tecnologías, sirve para captar a descendientes eh, dispersos por todo el país. Cosa que antes no sabíamos que había en Tierra del Fuego, Córdoba. Bueno, ahora vamos viendo que en todas las provincias hay descendientes. Incluso eh, yo estuve en el encuentro... 33 de Entre en Leu, este, que fui con de los pueblos originarios, como Moira Millán, eh, desde acá salimos con ella y conviví también con los pueblos originarios y ahí encontré también que había una chica que era eh, mapuche y descendientes también de caboverdianos, afro-mapuche. Este, una muy buena experiencia que tuve eh, y que me llegó a, a acercarme a los pueblos originarios, ya que tenía eh, como una deuda por, por, por eh, mi adolescencia, mi niñez y adolescencia. Porque en Doxud vivíamos todos pueblos eh, este, de distintos países. En un dos kilómetros y medio cuadrados, cuadrado, este, vivían eh, judíos, españoles, italianos, todas distintas este, colectividades. Así que me crié en ese lugar y también ahí, eh, en, en mi cuadra solamente éramos unas 46 entre caboverdianos e hijos de caboverdianos que vivíamos en 100 metros. Entonces era escuchar el idioma nuestro, eh, era como que yo me sentía que me habían arrancado de, de Cabo Verde. Y... Gracias Paulina por tus palabras, no sé si me escuchan las compañeras. Eh, ahora es el turno de tomar la palabra de Miriam Gómez. Si estás Miriam, Puedes habilitar tu micrófono. Sí, sí, sí, estoy acá. Qué Bienvenida. lástima que se... ¿Cómo están? Sí, súper rico lo que estaba contando, sí. pero si querés seguimos porque tenemos con el Zoom un tema de tiempo. Entiendo, sí. Bueno, claramente quiero agradecerle a no, la ahí y a participar de, de este conversatorio. Me parece muy importante, nosotros somos parte del INNO como Asociación Mutual desde hace décadas, incluso cuando tenía otro nombre, cuando era el Instituto Nacional de Acción Mutual, así que nuestra relación con el INAE-SINAM ha sido desde que se fundó la Sociedad Cabo Barriana, y los dif diferentes funcionarios, dirigentes y dirigentes de la sociedad han transitado los pasillos del inae, del INAE perdón, en muchísimas veces. Yo misma en los últimos años lo he recorrido tanto en, en de grano al, al 1600 como en de grano al 200, y muchas veces, después de comentar esa experiencia que no fue nada grata. Pero bueno, por suerte cuando hicieron la presentación a partir de 1.000, no y se habló de esta nueva gestión, eh, la creación de esta coordinación de equidad, género, se presenta, me pareció una excelente iniciativa, claramente se eh, sienten vientos de cambio, muy claramente, así que estamos felices, y aparte de, de inaugurar de alguna manera la primera actividad de esta coordinación, cuando estaba comunicada con Marina todos esos días, se les dije ¿y por qué no crean una comisión de afrodescendientes? Ya que tienen una de pueblos originarios, Sería eh, interesante una comisión de afrodescendientes que junto con los originarios hemos sido de los más marginados, negados, invisibilizados en, en la historia argentina. Así que lo dejo ahí como propuesta y por supuesto estamos dispuestas desde la sociedad taboberriana a colaborar en lo que sea lo que sea importante con esta comisión. Otro dato que quería eh, aclarar y confirmar es que el día 25 de julio es el día de la mujer afro-latinoamericana afro-caribeña y de la diáspora, no de la mujer africana, porque ese día se creó en una reunión en Costa Rica, 400 mujeres de la región decidieron crear la red afro-latinoamericana de mujeres y también establecer el 25 de julio como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. La mujer africana tiene su día y es el 31 de julio, que también estaremos celebrando. Nosotras como cabobardianas somos afrodescendientes por un lado y africanas por el otro, porque además... Eh, de haber nacido en la Argentina, nosotras tramitamos la nacionalidad caboberdiana. Así que las voy a co convidar para el, para el 31 de julio, que en realidad se va a hacer el 3 de agosto, el Día de la Mujer Africana junto con la Embajada de Angola. Bien, eh, siguiendo el hilo de lo que pa la Unida planteaba, la sociedad caboberdiana hasta el día de hoy conserva sus fines mutuales y sociales, y de ayuda mutua, eh, particularmente en esta situación tan delicada que está atravesando el país, a la sociedad le ha tocado también participar en actividades solidarias, tanto en comedores del barrio de Bessú, como también a miembros de la comunidad, que eh, cuya situación empeoró con, con la pandemia y la posterior cuarentena. Ya veníamos asistiendo miembros de la comunidad con medicación, alimentos, en fin, lo que estaba en los incluso, ¿sí? porque hay que decirlo, ¿no? La sociedad caborreana está para todas estas cosas. Y, y con la pandemia y la cuarentena, claramente la situación de muchos y muchas empeoró, particularmente los ciudadanos de origen africano que antes se desempeñaban en la venta ambulante, se ven totalmente impedidos de, de salir a la calle y de generar algún tipo de ingreso, por lo cual también desde la sociedad cabo generamos canales de, de diálogo y puentes con el Estado argentino a partir de la Secretaría de Derechos Humanos para hacerle llegar a estos ciudadanos y ciudadanas bolsones de alimentos. ¿Sí? esos bolsones de alimentos son eh, o que consiguen a partir de una donación de la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, de la CNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ellos donaron un, un, un fondo importante y a partir de ahí se armaron bolsones de alimentos y también de productos de limpieza, desinfección, etcétera, que la Cruz Roja se encarga de hacer llegar a, a estas personas. La sociedad colombiana lo que hace es canalizar y, eh, digamos, sistematizar los datos de todas esas personas, dirección, teléfono, nombre, documento, y lo transmitir a las diferentes instancias de gobierno nacional, como también de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Me parece importante decir esto porque a pesar de todos los años que han pasado de nuestra presencia en la Argentina, de que gran parte de nuestra comunidad ha resuelto muchos de los problemas que inicialmente tenía, documentación, trabajo, vivienda, idioma, tenemos o sentimos la obligación de socorrer a los nuevos inmigrantes africanos que están atravesando por estos problemas que nosotros tuvimos hace 100 años, probablemente. Entonces, eh, además de su función cultural, que es importantísima, identitaria, porque la gente viene a la sociedad caballerana a buscar identidad, a reencontrarse con sus raíces, con su pasado y probablemente con su futuro también, nosotros seguimos teniendo una actividad social muy importante. De hecho, estábamos pensando hacer delivery, porque pasó el 5 de julio, que fue la independencia de Cabo Verde, se acerca el 13 de agosto, que es el aniversario de la sociedad caboverdiana, y estábamos generando ideas para ver, bueno, que ese día no pase inadvertido, pero al mismo tiempo ofrecerle algo a las personas. Pero bueno, como cada vez se están dirigiendo más, digo que ir suspendiendo actividades. Ahora estamos expectantes a ver qué pasa el 13 de agosto, si se podrá abrir de alguna manera la actividad, y en este caso haríamos nuestra comida, la famosa cachupa, para celebrar el aniversario de la sociedad caboberdiana. Eh, algo más que quisiera agregar, a partir de la vuelta de la democracia a la Argentina, en el año 83, nuestra institución se involucró también en otros terrenos como son los derechos humanos, ¿sí? africanos, afrodescendientes argentinos, Muy activamente eh, venimos trabajando por la diversidad cultural, por el respeto de esa diversidad al interior de la Argentina que es grandísima eh, con los pueblos originarios y con otras comunidades. En ese sentido, nosotros formamos parte de la Federación de Entidades Extranjeras de Avellaneda y también de la Federación Argentina de Colectividades, la nacional, porque nuestro interés siempre ha sido interactuar y articular. Entendemos que estas situaciones que venimos atravesando, que probablemente son cíclicas, como los que somos más grandes podemos observar, ¿no? Las crisis con las que atraviesa nuestro país. Entendemos que es con la articulación, con los diferentes sectores que podemos sobrellevar estas situaciones tan difíciles, ¿no es Básicamente lo que quiero decir, salvo que hace alguna pregunta, si no haya tapado algo, acá estoy a disposición. Gracias, muchas gracias por tus palabras, Miriam. Ahora le damos la palabra a Elena Gómez-Tavi. ¿Tenés el micrófono abierto? Hola, Bienvenida. buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Eh, y gracias a bueno, las otras dos mujeres que me precedieron eh, en, el, en esta charla. Y también que me preceden en la vida, ¿no? porque ya son también un, eh, una referencia para mí. Eh, son, también son mi ancestralidad viva, que me quienes me nutren de, de los saberes y de, para que yo pueda avanzar eh, más segura cada día. Eh, bueno, como afro-argentina debo reconocer que vivimos, o sea, Argentina es una sociedad eh, profundamente atravesada por el racismo, por el heterocis patriarcado, por la xenofobia y por muchas otras formas de violencia. Y para las personas eh, afrodescendientes y también las personas indígenas es difícil encontrarnos lugares seguros en los cuales poder desenvolvernos. Por eso crecer en una, en una familia, en, en el seno de una familia af africana, afro, eh, que luchaba por los derechos humanos, eh, fue muy importante para mí para eh, eh, desenvolver mi, más bien fortalecer mi identidad. Por eso está, eh, pertenecer a la sociedad caboverdiana me ha me ha dado una, un espacio seguro en el cual yo podía estar eh, con otras personas afro, que no es, no es muy no es común, no es habitual en la sociedad argentina encontrar espacios afrocentrados podamos, donde podamos desenvolvernos. Eh, incluso eh, para las, eh, como niñas es un espacio en donde nos encontramos y donde podías estar con otras niñas afro, estar, de una manera, estar en, digamos, en una situación de igualdad con, con ellos. Eh, y lo mismo pasó cuando, cuando fui más grande, empecé a, a insertarme en lo que es el activismo, eh, en cuanto al feminismo, en cuanto al antirracismo, eh, y sentí que, que debía devolverle eh, a la sociedad caboverdiana algo de lo que me había dado. Eh, en acompañamiento con... Estas dos mujeres que, que estuvieron acá en, la, que están acá en la charla y muchas otras personas. Eh, estar en, en, el, en un espacio como la sociedad caboverdiana me ha dado a mí la, pos, la posibilidad de, de eh, aprender o saber que puedo estar en espacios de poder, o más bien de poder, espacios de toma de decisiones, en donde mi palabra será escuchada, en donde me tratan como una igual, en donde no soy... Eh, no soy menos ni por ser joven ni por ser mujer, sino que estamos en igualdad de, de, de, de condiciones o de jerarquía cuando nos sentamos en una mesa a debatir, a pensar proyectos, a pensar cómo eh, hacerle llegar a la comunidad lo que, lo que necesita, o más bien también lo que nosotros queremos darle a nuestra propia comunidad, lo que nos hubiese gustado recibir. Eh, también considero que mi visión... O sea, quiero aportar mi visión, mi cosmovisión a la, a la sociedad caboverdiana. Eh, creo que las, los discursos deben renovarse, y también la agenda política de la sociedad como institución eh, hacia nuestra comunidad y hacia la sociedad en general debe renovarse. Eh, por eso, eh, es, no sé, traigo propuestas eh, a, la, a nuestra institución eh, para como por ejemplo para el Día de la Mujer o para el Día de, de eh, en homenaje a Milcar Cabral, que es uno de nuestros grandes, de nuestros líderes de la independencia, eh, que justamente incluyan no, nuevas perspectivas que, escu donde escuchemos nuevas, eh, nuevas voces. Eh, a ver, por ejemplo, eh, que en el Día de la Mujer tengamos una visión amplia de que eh, el feminismo o que. Eh, el feminismo no es solo de mujeres, que el, día de, que el Día de la Mujer no es, o sea, se llama el Día de la Mujer, pero en realidad es un, es un, un festejo o una, una conquista de la lucha feminista que abraza a mujeres, lesbianas, trans, bisexuales, travestis, no binarias. Eh, por eso me, import, me parece importante que, que haya diversidad en todos los espacios, diversidad étnica, diversidad de género, diversidad sexual. Eh, y por eso también agradezco a bueno, las mujeres que me abrieron la puerta, y que me acompañan, y que también me sujetan, eh, para que no, no caigamos. Justamente esa, esto es el sentido de comunidad que, que queremos lograr. Muchas gracias, Lena, por tu participación. Qué importante esto que decís, bueno, de que son nos preceden en la lucha y que nos tenemos. Eh, no sé, Noemí, si nos querías comentar, compartimos en el chat el mail de la coordinación para aportes y consultas, y si nos querías hacer un resumen del tema del registro que estamos abriendo. Te paso la palabra. Gracias, Poli. En realidad como no queremos, no queremos que quede aquí, entonces eh, diseñamos un registro donde le proponemos poner sus contactos, y que se puede articular desde BINAES, desde nuestra área, con ustedes. Así que le vamos a enviar por, por medio del chat, creo que ya lo compartió Paulino. Si no, después a otro, vamos a hacer en contacto, porque esto, esto recién empieza, digamos, así que ponernos a disposición, eh, después contarles más detalladamente qué, los, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras líneas de acción y, y seguir, seguir dialogando, seguir, con, seguir trabajando de manera articulada y eso, decirles eso que, que nos, nos renutre, nos, nos, nos realimenta para poder nosotras poder pensar que tenemos que tener otro tipo de mirada desde el instituto y con la perspectiva obviamente de los derechos humanos, con la equidad, con la igualdad, con la no discriminación. Así que simplemente agradecerles, no sé si también le puedo, aquí está Zayda, también nos puede, por la propuesta que tiraron de la comisión por ahí también, así que bueno, decirles eso, muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio y que seguimos en contacto. Gracias a vos, Solamente Luis. decir que registré la, la propuesta del Armado de la Comisión, la voy a a llevar al, al director y a los compañeros con los que venimos trabajando en las comisiones. Por lo pronto sí les digo que ya está funcionando la Comisión de Géneros y Diversidad y que sería súper interesante que alguna de las compañeras de la Mutual se incorpore, eh, porque es un espacio desde el cual la idea es construir una agenda transversal a todo el trabajo del INAE, tanto hacia adentro como hacia afuera, y hacia el sector, con una mirada de, de género y diversidad que, lo, que podamos lograr que atraviese todo nuestro accionar, todo nuestro pensar, Digo, desde la normativa hasta la formación de nuestros espacios, así que las convoco a, a sumarse también a la comisión, y por supuesto que tomo nota de, de la propuesta y, y, la, y la llevo, seguro. Cómo no, bueno, gracias, la verdad me parece genial. Eh, yo quería recoger algo que había dicho Marcela Bordón, al nombrar a Tomás Braulio pratero que fue el fundador de La Protectora y también fue cofundador del Partido Radical. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, nosotros tuvimos el privilegio de conocer a sus nietos, a Sara, a Isabel, a Tomás, Susana y Carmen. Lamentablemente falleció este año Carmen, los otros habían fallecido previamente, creo que queda solo uno con vida, una, y tuvimos una amistad de muchísimos años con, con los nietos de, de Tomás Braulio, y las nietas eh, mayores, tanto Carmen como Susana, que eran actrices, cantantes, eh, fundaron la Comedia Negra de Buenos Aires, la primera escuela de teatro íntegramente afrodescendiente y con actores, afrodescendientes, actores y actrices afrodescendientes. Hicieron un trabajo importantísimo. Susana era una cantante excelente de jazz y blues, y Carmen fue reciente durante muchos años de la Escuela Nacional de, de Arte Dramático. Me, me pareció muy muy atinado lo que dijo Marcela porque me permite, a su vez, desde este lugar, hacerle... Un, un homenaje a, a Carmen, a quien yo quise mucho y que lamentablemente partió, partió este año. Y bueno, con respecto a, a nuestra institución, y una pregunta que había quedado en el aire, creo que fue mí o, o Marina, que, que, o ¿cómo es nuestra inserción como mujeres en, en la institución? ¿Y cuál es el papel de las mujeres en la... Claramente, ustedes lo pueden ver, tenemos una participación tremendamente activa. Ahora, esto no quiere decir que no exista el machismo en la comunidad. De hecho, ha existido y existe, cada vez menos, claro, justamente por la lucha de muchas mujeres que, que nos precedieron, porque siempre hubo mayoría de mujeres en, en la dirección de la institución, en la comisión de fiesta, en las diferentes comisiones. Pero durante muchos años, el presidente solo podía ser hombre y nacido en Cabo Verde. Y eso lo venimos a romper recién en el año 93, cuando yo asumí como presidente por primera vez, pero luego de un trabajo arduo, les digo, de conversación, de diálogo con diferentes familias, para que vean la necesidad de que una persona es joven, que, que, que había nacido en la Argentina, pudiera asumir eh, la dirección de la, de la institución. Por supuesto que tuve encontronazos terribles a lo largo de los años, oposición de un sector de la, de la comunidad, porque yo no solamente tenía un papel dentro de la institución, sino que además empecé a, a digamos, llegar a, a medios de comunicación, hablando de la cuestión del racismo, hace 30 años o más, y eso generó mucha rigidez dentro de la comunidad, porque hasta el momento mantenían una actitud de está todo bien con los cabobardianos, no pasa nada, a nosotros no nos molestan, acá no hay fascismo, eh, la Argentina nos recibió con los brazos abiertos, ese discurso de una supuesta integración que yo vengo a romper causó mucha incomodidad. Con el tiempo, esto claro que fue variando, porque fui, no solamente yo trabajé en la institución, de Paulina, la familia de Paulina, otras jóvenes eh, también participaron, y entre todos y todas fuimos rompiendo esas barreras, y seguimos rompiendo barreras. Ahora es el turno de Elena, por ejemplo, con otras jóvenes de la comunidad, que incluso me están reeducando a mí en muchas cuestiones, como el lenguaje, la cuestión de género, la diversidad sexual que yo no la tenía en el horizonte, yo luchaba contra el racismo y la discriminación contra los afrodescendientes, y hasta que pude ver que no solamente nos atraviesa la racialidad, sino también otras opresiones, ¿sí? de clase de sexismo, machismo, el patriarcado, el, la heterosexualidad, ese tipo de opresión también están presentes en nuestra realidad cotidiana, y eso lo, lo puedo ver con eh, el avance de la juventud y de un feminismo afro muy potente que se está desarrollando ahora en el país. Así que quería agregar esto creo que estamos con el tiempo medio justo, ¿no? Pero para que no se quedara la pregunta sin responder. Entonces sí, la participación es tremenda de las mujeres, sí somos mayoría, pero ha sido una lucha de muchos años. Y después de esa primera presidencia lo fui en otro momento tres veces más. Así que puedo decir que estoy batiendo un récord. Y ahora soy revisora de cuentas, auditora. Gracias. Yo quería agregar eh, o destacar lo importante que son las historias eh, de las personas que nos precedieron y que están hoy hoy en día, eh, lo importante de, de sus historias, de escuchar estos relatos y de conocer su lucha, porque, o sea, si hoy, eh, si hoy Miriam no me dice esto, o si yo no estoy en contacto con mujeres más grandes, ¿cómo voy a saber que lo que yo vivo ahora antes no era natural? o sea, yo crecí en, en espacios feministas y antirracistas, por ende todo lo que salga de esa burbuja que es mi, los lugares en los que yo me muevo, me resulta completamente ajeno y a su vez eh, me resulta inaceptable. Entonces, que hoy yo esté acostumbrada a que los espacios sean feministas y antirracistas, eh, es algo a destacar y es, algo, y es un logro, eh, pero también es un, un punto de partida, eh, bueno, para mí y para mi generación. Bueno, muchísimas gracias a todas, y creo que damos por finalizadas, y seguimos en contacto. Por favor, tengan en cuenta que hicimos todo en tiempo y forma, ¿eh? miren, nos quedan... De todo en tiempo y Maravillosa. Para, para Marcial. Sabemos trabajar en equipo. Bueno, gracias. Muchas gracias compañeras por, sí, por el respeto al tiempo, muchas gracias, y para lo que necesiten para la próxima vez, y las veces que sea necesario, compañeras. Cómo no, fuerte con nosotros también, con la Sociedad Cabo Verdeana de Docsur. Un abrazo fraterno a todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Abrazo Felicitaciones, chicas. Excelente la actividad, me encantó. Buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias. Nos, vemos. Nos vemos. Seguimos pronto. trabajando. Seguimos trabajando. Chao. Como siempre. Chao, sí, chao. Seguimos en contacto. Ilena, sí. muy bueno. Por supuesto. Sí. sí. A disposición. Chicas, hola Marí. Bueno, gracias. gracias por todo y hasta pronto. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Paulina. Estamos en contacto. Bueno. Sí. Un gusto habernos conocido. ¿eh? Igualmente. Gracias, Lena. Gracias, Noé por la invitación y bueno, nos vemos y seguimos charlando. Seguimos charlando. Bueno.